Buongiorno querido amigo, muy buenos días, Juan Pavelillo, buenas tardes De Juan Pablo, el giorno de hoy vamos a hacer un entrenamiento serio No, todo no sé lo que yo que son serios, pero con este dedo no es serio hoy vamos a hacer una fida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 200 squats 200 squats, vamos a hacer 200 jumping jacks y vamos a hacer 80 dominare, Vamos a smaltire quella dove a fare 200, Vamos a cambiare, Podemos fare 50 di una forma, 50 dall'altra, fino a arrivare a 200 e igualmente facciamo 200, 200 se scuote, facciamo 50 con magari aprendo le braccia e podemos fare un'altra 50 con il braccio avanti, l'importante è fare 200, 200 se scuote, 200 jumping già e 200 Abdominales, yo quiero que en estos ejercicio tú, tú, tú, tú, sea seas una fuida ti Si tú no es a aparece solamente 100, va bien, haz 100. Pero lo importante, no fermarte, no fermarte. Vai siempre a tu ritmo. Si hoy he hecho 100, la próxima volta fai 120 o 150, fino a llegar a 200. Yo quiero que tú me des el máximo. Y no te enferme más a la prima dificultad. Habíamos sí. un sueño de un poquito de, de agua para hidratarnos un poquito porque andamos a sudar. Aprofito este momento para dar un video a toda la gente que nos guarda de Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Italia, Italia y toda Europa, gracias mil, vamos a iniciar con, con un poquito de, de, de movilidad, vamos a, a mover nuestro bacino de esta forma, 200, 200, dirán, Pablo si es matto, 200, no, lo hacemos de 50 en 50, así llegamos a 100, después de 100 salimos a 150 y por último, nuestra última 50, facciamo. hacemos Lento 80, luego que hacemos nuestros ejercicios para la gamba, hacemos una piccola pausa. Puede ser un minuto, un minuto para que tú prendas un gocho de aire un poco de energía y, y sea firme para el próximo ejercicio. Ok, mueve un poquito el pie, mueve un poquito el pie. Y esto. ta esto, ta, ta. ok. Círculo, círculo, círculo, círculo, cambia, cambia. Cambia 1 2 1 2. Palo dietro. Perfetto, sempre dietro. Cambio avanti 1 2, círculo, círculo, círculo, cambio, cambio, cambio. Ok. Perfetto. Me piego, salgo un pochino. Me piego, salgo un poquito, me piego, salgo un poquito. Ok, perfecto, perfecto. Vamos un poquito de brazos, un poquito de corsetas. Vamos a parar, Vamos a fare 200, 200 escuas, squat, escuas eh, y 200 jumping ya y 200 abdominales. Ok, prepárate, vamos a beber un poquito más de agua, agua, agua, agua. agua. Importante che il ginocchio non superi la punta del piede. Se si tu riesci a scendere di più, scende di più sempre. Tu lavora il tuo ritmo. Tu non compiti con, con me, tu compiti con te stesso. Ok, perfetto. Preparati, preparati. Respira profondo. Sono pari della casa nuova. La quale che riempirla piano piano. però tutto ci vuole del tempo: tempo e soldini, no? Eh? Ok, perfecto. Voy a abrir pie, a misura, la misura de la Esta es misura. Vamos a iniciar nuestra prima 50: escote, Vamos a parar esto. Tipo Cristiano Ronaldo. Tras, así. Tiendo las brachas. Ok, 50. Vamos a hacer 50: así. 3, 2, 1, vía, va. 1, 2, 3, 4.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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sette, otto, nove, dieci, quaranta, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, cinquanta. Ok. Ah, hemos faltado nuestra primera 50 ahora, nuestra próxima 50, ¿qué vamos a hacer? voy a toco, mano contraria toca bonito contrario ¿ok? si sí, va, prepárate. 3 2, 1 via, va 1 2 3 4 5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 10, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto vanno? 70 dai. Udo. 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ok 90 90 10 in più dai dai dai vai dai, 100 1 piccolo signo come faccio 100 100 100 adesso a, andiamo a fare 50 per 150 cosa posso fare? voglio scendere voglio scendere Abro del lato 3 2 1 via vai 1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 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non capite mai. 7, 8, 9, 10, 30, andiamo. Dieci in più, dai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. de la okay. marca Y 50 y debe al jumping debe debe debe debe No importa. debe debe debe debe Nuestra debe debe a debe debe debe con la mano debe Mano dietro, Mano dietro. debe debe 1, via. 1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 Venti, dai, dici più. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, trenta, dai. Uno, due.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 será el ancora fuerte y si tú le ayudas con algún peso, ancora di più più potente pego un poquito de agua respiro profundo vamos a hacer 200 jumping jump prepárate Yeah. <laughs> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, respira profundo respira habíamos hecho 100 cuando quede marcando 100 ok, vamos a hacer un poquito de coordinación voy a hacer 1, 2, 3 4 ok, prepárate 3, 2 1 via.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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¡Uff! No te ride más! ¡No te ride! ¡No te rida! ¡No te rida! ¡No, no seas una gallina! ¡Sei un talla! ok, vamos, antes vamos eh, a hacer el abdomen bebo un poquito de agua meto el tapetino bebo un poquito de agua, coma el alimento, come va se la fai no? sembraba difícil però io vedo che tu hai provato, poi lo va bene tutto quello che fai oggi, domani si vedrà ok, andiamo con le addominale quello che lo vamos a fare, diritto, voy a salire Y conto, una e scendo, due, perfetto, vamos a fare 50 di queste, 50 ok, prepárate 3, 2, 1 via. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, son 200 Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, venti, uno, due, tre, quattro. Quanto amico? 5 6 7 8 9 30 Dai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 40 10 in più 10 10 per 50 okay? si va 1 2 3 4 5 6 7 9, ok, 10, hayamos hecho 50, próxima 50, próxima 50, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter 2 sotto, vecino el gluteo, vamos a hacer esta, ta ta ta ta, ta. 10, Dopo. 20, Dopo. 30, 40, fino a 50, ok, Si va conmigo, se va, 3, 2, 1, via. 1,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 7 7 8 9 10 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Un 40 40, marcando 10, marcando 10, dai. 10, marcando 10, va. Ok, nuevamente. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 oh, un coccino de aire adobinare ya llevamos 50 50 y 50 100, 100, 100, 100 100, 100. 100. ahora vamos a hacer crumb, crumb, vamos a hacer esto vamos a andamos con las dos marcas vecino al, a la gamba vamos a hacer esto, ok vamos a hacer 50 así 3, 2 uno, viens. Uno. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uff, uff, uff, 150, 150, 150, allora, adesso a fare laterale, vamos a fare. 25 de un lado, 25 del otro lado, Así completamos nuestras 200 abdominales. Pero que 200 abdominales no que sea tanto Pero va bien la próxima vuelta hacemos 500 Ok, prepárate. 3, 2, 1, vamos a jugar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fatto 5 in più la vita ti premierà quel piccolo sforzo che hai fatto nessuno ti regala niente in questa vita nessuno tutto costa la bellezza costa un bel viaggio costa una bella casa costa, una bella máquina. Ahora, tú te alejas conmigo y siempre se informa. Siempre y cura tu salud. Ok, se va. Ven: 30, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uh, uh, uh. Vamos a hacer vamos a un poquito de, de stretch si está, ¿no? ¿Cómo eh, el entrenamiento, la rutina? Ha un, un, un poquito así fácil. La próxima vuelta vamos a intensificar estos ejercicios, porque si no el músculo se adapta, siempre está en la zona de confort. Si siempre falla 100, 100, 100, ya el cuerpo eh, se habitúa. Ahora tiene que meter, meterlo en estrés. Si hoy fallamos factor de 80 la próxima vuelta le echamos 250. ok, Vamos a hacer un poquito de stretch. Piego este ginocchio, escendo lentamente. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto. Incrucio un pie y escendo lentamente. Yo estoy sudando, yo estoy sudando. Cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto. Un poco de equilibrio. Cambio. Ok. Círculo, círculo. Abro, cierro. Piego, ginocchio. Giro cambio ok por el giorno de hoy haríamos finito yo espero que con esta lesión te, te haya servido para mejorar tu performance si tú ves que sono 80 son pocos repíteme nuevamente un vídeo repítelo repítelo crucify, 480, 400 gracias a tutti por guardar este canal si tú ancora no te has inscrito Inscríbete a eso, activa la campanita, así sea el primo en que te arribe la notifica. De cuore, Pablo.